Te, te cambia el sentido Ay, Te cambia eso. el sentido Te cambia el humor Y ¿Mm? tú todavía vienes y gritas a la, No tenés idea qué? de cuántas personas escribieron que no querían a Depricienta. No tenés idea de cuántas personas escribieron que sí querían a Floricienta. Pero un montón decían que no ¿Saben qué? ¿Qué? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Un día cuando David venga un miércoles de misterio, solo y no haya pandemonium y no haya Floricienta. Es ahí que, van a ver, eh, ahí eh, van a eh, ver, no, ahí pero, van a ver y se van a arrepentir de todos sus ¿pero mensajes. ¿quién, quién se queja de pandemonium? No, yo solo estoy diciendo, no, estoy diciendo que es cuando yo ya no voy a estar. ¿De porque pan, mientras yo esté, va a haber Floricienta. No, es que mira pandemonium, qué buena onda que venga. Es le el gusta. kit MM. El, el Esto kit del combo. el kit MM, ¿qué incluye el kit MM? Pandemonium No, solo Pandemonium Incluye el MM y Floricita No, Floricinta lo, ah, lo, lo no, agregaste no, Eso lo zapaste tú sin este consultarlo paquete, El paquete MM el, el viene así El paquete solo no, estaba con Pandemonium no. Y es lo que la gente exige No, no, Exigen no, no, a pande. no. O sea, Yo no lo exijo, es la gente Cuando yo ya no esté acá y no haya pandemonium. Cuando ah, no haya pandemonium, órale. Eh, yo porque le invoque, no es porque yo sea, ¿verdad? Pero cuando ya no haya pandemonium y cuando ya no haya floricienta, se van a arrepentir de sus mensajes. Es que no, mira ahí pues, órale. Ver, ahí van a... te está diciendo.. Vamos que... a la pausa ya, hombre. Vamos a la cingada. <risa> <risa> Somerman, no estoy, Me lleva a Dios. estoy bromeando. <risa> compañera de ventas que siempre nos escuchan en la panadería y pastelería La 12. La panadería y pastelería La 12. La 12. un abrazo fuerte para todos ellos. ¿Cómo se dio cuenta? Pues eh, es una historia, me imagino que ella entró y que los estaba, cuando entró, eh, vio que nos estaban escuchando y platicaron. Oh. Y le, ay, ya que usted trabaja con ellos, por favor, dígales que nos manden un saludo. Gracias. Panadería La 12, muchas gracias por aguantarnos. quedar para siempre lloricienta o ya no? Eh, hasta que yo esté aquí, sí. Y si alguna vez negociamos, por ejemplo, como tú dices, que estás para complacer al público, ¿Verdad? Ajá. Entonces, y la gente está pidiendo, por ejemplo, piden a Pandemonium me aparece Pandemonium. ¿verdad? Ajá. Nadie se queja de Pandemonium, por cierto. ¿Has visto tú que se quejen de Pandemonium? No. No, ¿Verdad? Ah, va, va. En cambio, en el segmento de Yori Sienta sí se quejan. La mitad pide a, eh, la mitad pide a Yori Sienta y la otra mitad se queja a y Sienta. Ajá. Entonces, como es mitad y mitad, hacelo un miércoles sí y un miércoles no. ¿Te parece? Eh, no sé si se recuerdan ustedes cuando pidieron que este fuera un segmento. El miércoles de Misterio no iba a ser un segmento. No, no, no, ¿verdad? yo... Lo ¿Se recuerdo? recuerdan cuando lo pidieron? Sí. Va, yo dije que sí, solo sí, lo hacía, si yo después ponía algo que me relajara. Pero no dijiste que Yori Sienta. David, no se llama lloricienta, se llama floricienta. Pero nunca aclaraste. A ver, repetí después de mí, floricienta. Esa cosa. Decí, floricienta. Ay, Dios. Floricienta. No, hombre, les gusta. Mira, tú estabas Va. cantando la de un enorme dragón, ¿Y si pues. Pones... Tú la estabas cantando. No, esa no, esa Mira. ni me la, ni sabía Va. que existía Flor, esa marranada. Flores amarillas la estabas cantando. Porque esa babosada sonó un montón. Vaya, no la, canto. la estabas cantando. Le hago burla, ¿Ves? yo no la canto, le no, hago burla. No, la estabas tarareando. Mira. Son de... floricientes. Va, pues. Son florilovers de closet. Recordando cuando, tú, cuando, recordando cuando tú dijiste que ibas a poner... Ya, ya no tengo tiempo para no, hablar me... de esto, ya no Cusha. tengo tiempo. Cucha, ¿por qué en lugar de lloricienta, por qué ah, no pones... Sí, va... ¿Está bien? Pon, pon algo que te relaje, que no sea lloricienta. Eh, después de un M&M solo floricienta. No, porque solo lloricienta, si el M&M lo conociste hace poquito, hace un año. Ay, Dios mío, te voy a bloquear. <risa> <risa> no, <risa> no, no puedo contigo ya, no te voy a bloquear. ¿Cómo Mira, me vas a bloquear? ¿Sabes qué? El día que tú estés aquí contando un MM Y yo no esté frente a ti Es que, ¿qué tienes que ver tú? Lo único que te estamos pidiendo es que no pongas a Lloricienta yo, Tú sí vaya, puedes estar acá, no, tú sí No, tú no. no te escucha, mueras nunca Escucha, va El día que yo esté acá Aquí ajá, en el MM ajá, Tú aquí Escuchándote Termina el MM ajá. Y yo pongo una canción de la programación Así. ¿Ah, ah, no, de la programación no, de la programación no. De la promoción Ah, puchica, quede al pelo. Buscándote música que no es de la programación. No, quede al pelo. No, hombre, cuando yo ya no esté, me vas a No, es que cuando no estés no va a existir el programa. Es que cuando yo ya no esté, no vas a tener a alguien diciéndote a la madre, puerca y nada. Cuando tú no estés, no va a haber vas a tener nadie poniendo floricienta. Escucha hija, cuando tú no estés, no va a haber mm. Ah, la ya vieron como se indispensable Sí, porque la el MM es de los dos y es ah, de la pues gente Ah, pues ya, pero ¿por qué andas, por qué andas criticando no, a Floricienta? No, que bus, busquemos un método busquemos ¿David lo está diciendo en serio? No, no, no, o sea, es que yo estoy leyendo a la gente le estás diciendo en serio? No, hombre Pues sí, tú, tú me conoces, yo ¿sí? fanático ¿Y? fanático Lo estás diciendo en serio No, solo estoy, solo estoy barajando la posibilidad Va, a partir del próximo miércoles no hay Floricienta Tú te encargas de leer Facebook A ver si la gente pide o no floricente Van a pedirla Van a pedirla Ya no habrá Ya no habrá Mira cómo se emberrincha Ya no habrá Te estaba y, Mira pues te dije Te pregunté si era en serio Y me dijiste no, que sí era en pues, serio Creí a, que era a, molestadera Hagámoslo Te dije yo Uno sí, uno no ¡Lo estás proponiendo en serio! <risa> David David, mírame Bueno, no, pero si no quieres no hombre, lo hagas Pues va la... David Castro, mírame No, mírame <risa> Es que me arden los ojos David, mírame. No te puedo ver ahorita. No, hombre, mírame. ¿Quieres que te mire? Estás proponiendo. La gente ya se aburrió esta tontera que estamos hablando aquí. Espérate. El que volvió a hablar de Florescente fuiste tú, ya habíamos ido a pausa y todo. Mírame. Ni me das la mirada. Te estoy dando la mirada, mira. ¿Qué nivel. Estás proponiendo en serio, desde tu corazón, desde el amor No, desde el odio es. Estás proponiendo. Un día sí, un día no. No, pero si no te gusta, no lo hagas, pues. Eh, no Me sentí traicionada Ala, ala. Hoy hombre, sí. A cel, hombre, hacer, hombre, hacer. Estamos fregando. Ala. No. Estoy no. Fregando. Ya, miren, ya ni me ve. No, sabes Ya ni sí, me sí, ve. Sabes sí que me, me molestaría un montón que pusieras a Noel batería cada vez que terminó un MM. Mucha. <risa> Dice Mario David. Me quedé así escuchando su discusión. <risa> sí, hombre me dice, siento que estoy en medio de la típica pelea de pareja no muchachos, no, no, no vamos a desperdiciar el tiempo al aire discutiendo ¿eh? Dice Melvin, el chavo del cereal Pamela María me pone el MM es para oír lloricienta y para criticarla sí sí eso vamos a hacer ¡Hombre! pero imagínate imagínate que <risa> Miren, tengo el maquillaje a medias porque así quédate así, así salía a la calle la así sí ¡Ja, <risa> Ya se secó esa marranada, de esto. Se secó. Ya parece barro eso. Dejé la base a medias por tu culpa y ya se. que secó? regala, apura, te rígala A la madre. No, hombre, se va a quedar lloricienta. No, voy Mire. a contestar la llamada, quiero escucharlos. Aló. Oh, David, ¿qué es eso? <risa> es que la gente lo pide. Es la gente. No solo soy yo. Hay gente que no quiere lloricienta. <risa> Yo tampoco soy fan, pero Papamela le gusta. Ah, la mira, te das no, cuenta. ¿Sabes qué pasa? Es sos lo más. Yo le digo a Pame que puede intentar con otras canciones. Está bueno que no, le guste. Solo es una vez a la semana. ¡Ajá! ¡Ya pa vieron! No, no, hombre, yo, yo estoy. Ni que fuera la artista <risa> del mes. Aparte estoy fregando. Si fuera Noel Batería o Bad Bunny, ahí sí sí ya hubiera Klaus. Sos lo más, te amo. Gracias por llamar, oíste. Ya me calmé en esta pelea Besitos y Solo es una vez a la semana Sí, no hombre, sí, no hombre, estamos aquí chula. Lo estamos llevando a otro nivel, no Besitos. te preocupes Besitos No, pa' me saber lo que, lo, lo que a mí me puede dar igual algo, ¿verdad? Y, y que no me afecte Bueno, pero hay cosas que sí me afectan O sea, dentro de mi estabilidad mental Y una especie de manejo de emociones que puedo llegar a tener Hay cosas que sí no soporto Y que todos los miércoles suene Bad Bunny aquí Ahí sí, tal vez no podría. Ah, ahí sí, no podría. <risa> ahí sí. Y si tanto te gusta, entonces me salgo ¿Aló? <risa> ¿Aló? Buenos días Buenos días Buenos días, ¿quién eh, habla? Estamos para escucharte este. Pues les habla alguien que desde hace tiempo les está poniendo mensajitos Pero al fin me decidí y encontré la oportunidad Y qué bueno que encontré líneas. ¿Quién Soy es? ¡Eli! ¡Elia! ¡Ay, que siempre sé, no es la primera vez que hablo! Que... ¡Eso! <risa> ¡Bienvenida, Elia Linda! Buencome, como dicen las alfombras? Al fin, al, al fin. Ah, y escuchando la... esa pelea de parejas, me animé y dije, bueno, no. Elia, ¿tú David, ¿Yo? Por Ajá. favor. Ah, muy bien, muy bien. A ver. Dale la oportunidad para mí. No, es que yo sí le doy la oportunidad. A lo que voy es que también uno tiene que proponer y uno tiene que sentirse Ay, no. tranquilo. Y aparte sí, que hay personas Dios. que no quieren, hay personas que no quieren a Yoricienta. Ay, yo sé, pero es el gusto de Pamelita. Ay. Y en medio de todo, a mí tampoco me gusta porque no es de <risa> mi época, pero la verdad que me la disfruto ¡Ravisa! después de escuchar el MM, Para. ¿no? Mira qué linda es Elia. Vamos a dejar a Yoricienta entonces, Elia. Te das cuenta. Pero voy a seguir alegando, ¿viste? <risa> Ay, no, los quiero mucho, los admiro. Chicos. Igual, Elia, sí, linda. Sí. Qué gusto escucharte. Siempre te leemos. Sos hermosa, sos lo más. Eres lo Tan más. Lindo, Gracias Exacto. de verdad por siempre estar ahí. Un abrazo fuerte, querida. Besitos. Y sí, qué gusto conocerte. Auditivamente, Elia. Yo solo quería contestar ya más solo para que te dieras cuenta que había gente que soportaba a Floricienta, que... aunque no les gusta. Eso sí es cierto. Viste, las dos dijeron, pues no es que pues, ame como... Floricienta. Voy a seguirla soportando, pues. Voy pero, a pero como dice Melvin, ya sé que es para que la critiquen todo el tiempo Pero ahorita que David me dijo un miércoles y un miércoles no No, yo, yo me solo preocupé, me imaginé No, me preocupé, dije, está hablando en serio Es que una cosa sé que va a fregar, sé que va a fregar Pero cuando ya hizo la propuesta es que sabes que, de un miércoles sí y un miércoles no ¿Sabes qué es lo que pasa? Es como a veces te aburres tan rápido de las cosas Dije, una de esas se va a aburrir ¿De Floricienta o de Lloricienta y va a querer variarla? No, por supuesto ah, bueno. que no, no. Es el que... paquete MM. Sí, pues Te pega tu mujer, te pega tu mujer.